Hola amigos del canal, hoy hemos encontrado un juego en el que dice que nos despertemos, que estamos en una pesadilla que no sabemos cómo despertar. A ver si nos asusta de verdad que ya van algunos juegos que no dan susto, que he tenido que hacer un recopilatorio. Bueno, aquí estamos, en una pesadilla, pero estamos en una cama. ¿Por qué? Pues no lo sé, vamos a ver por ahí a ver qué hay. Estos gráficos, perdóname, pero estoy un poco resfriado porque hace calor, frío y por las noches pues se pasa un poco de repelús, pero de día te cueces como, como una salchicha. Bueno, vamos al grano. Estamos dentro de lo que parece nuestra casa. Pero no, yo no veo nada. Aquí está es un laberinto, aquí están las luces en la pared, todas encendidas. No hacen caso del ahorro energético que dice. Y aquí no se puede entrar por ahora. Y bueno, vamos a ir para abajo. A ver, que hay por el sótano. Este juego eh, he leído que el chico que lo desarrolla, porque pues por Discord se le dé eh, información y cosas para que desarrolle más juegos. A ver, aquí hay. Ha dicho clic para interacción. Pero, ah, joder, es que exacto, es milimétrico vale, nos hemos echado un vaso de agua vale, botón izquierdo tiramos nos vemos el vaso también lo tiramos qué tirones estamos, ¿no? abrir el frigorífico, escucha como el mío vacío <ríe> bueno, a lo mejor el dos tiene una pizza, pero bueno Vamos a seguir mirando por aquí. Cerrar. Hemos bajado por aquí. Tenemos que despertar de la pesadilla. Hemos movido agua ah, bueno, y no nos hemos despertado. Vamos echando agua en la cara, a ver. No nos deja. Claro, es un sueño. No podemos hacer lo que queramos. ¡Ostras! Yo me he subido aquí en algo. Un bug, un bug, un bug. Aquí no podemos hacer nada, pues vamos para arriba, a ver. Soy el reloj de fondo. Aquí no podemos entrar. Este es nuestro dormitorio. Nos volvemos a acostar. Pero, ¿cómo te vas a volver a acostar si estás en un sueño? Se oye como agua. Aquí, nada. Yo se ha roto la luz y nos han encerrado ¿Dónde estamos? Madre mía, nos hemos metido en el cuarto de baño Había como sangre Y, y se ha explotado la bombilla Y... y oh, ¿qué Dios No ha pillado el coche ¿Pero esto qué es? No hemos podido ni evitarlo Dios, pasadizo Pues vaya sueño que tenemos Joder Está más duro que vamos Hay que se ve ahí La puerta se ha cerrado Pero claro, es que es un sueño Es que aquí sí vale todo Están llamando a la puerta Encuentra la llave y ahí eso que son dos ojos Bueno, el juego ha mejorado bastante ¿eh? Desde que lo empecé a jugar Se ven cuatro ojos Seis, ocho ¿Qué es esto? Sí, era, una, era una lámpara moviéndose Y la llave Ya la he encontrado no te nos caerás encima Ay madre Estos sonidos de fondo Son impresionantes Los gráficos eh. La cabra La puta de la cabra La madre de que la parió Ha salido una cabra Y ya no sé ni para qué la. Ah sí, por las luces sé donde estoy Dios, qué susto me ha dado la cabra ¡Uf! Joder, pues el jueguecillo mejora un poquito A ver, la llave No me digas, estamos en la casa otra vez Aquí hay un, una especie de hacha de esa de cocina A ver, en el frigorífico si hay algo, nada Lo cerramos A ver, aquí hay unas botas... Aquí no hay nada, pues vamos para arriba. acostando otra vez, yo que sé, a ver... Dios, qué pasada, qué sueño más raro. Esto sigue cerrado. Pues yo lo único que... Han... Yo me he llevado dos sustos. Pero el último han roto como una bombilla... Y algo no ha... Que no sé lo que ha sido He mirado y no lo sé Ahora miraré la repetición Pero pero que me da un susto Y ha salido el menú del juego Se supone que se ha acabado nos habremos despertado o no? Bueno, pues no lo sé El caso es que este es el juego Hay que puntuarlo eh, empezó ahí con unos gráficos ahí muy tristes, muy raros, pero ha mejorado bastante el gameplay, así que yo le pondría un 8 sobre 10, un 8 porque tiene bastantes puntos a favor, como la, el, la historia, el, el, los sustos, la ambientación y algún punto en contra, pues que siempre te queda a media de este tipo de juegos, porque se acaba de golpe con un susto, pero luego no se ve ni despertarte Ni decir, joder, me he despertado Que para eso he jugado, para despertarme Pero bueno Aparte de eso, pues yo creo que el juego está bien Así que le pongo esa nota No olviden Pues que si les ha gustado Le dan like Y que en el canal tenemos Varios tipos de juegos Tenemos estos juegos de terror o raros Que a otros me espero que son de miedo Y no dan miedo Luego tenemos los juegos retro Luego hay por ahí otra lista de reproducción de cositas raras, que si una entrevista, que si un vídeo de un volcán, historias, ¿no? Si le ha gustado, denle like, se suscriben y nos vemos. ¡Hasta la próxima! A los le voy a dar, si no te suscribes al canal o le das un like.